Sí, sí, tengo que decir que lo que son unos viejas de abusadores que aquí en la justicia, sin prueba, me echan seis meses. No hay prueba y testigo que yo tenía, que la fiscalía tenía. Hice una declaración jurada a favor mío. Me echan seis meses y nada para adelante. Dios es el único que sabe. La policía está compuesta con todo, cogiéndole cuarto a todos los delincuentes. Eso es lo que la policía está haciendo de Miguel Hidalgo Magal la juez lo declaró complejo seis meses de prisión preventiva le rechazó escuchar el testigo propio de la fiscalía que lo incrimina a él rechazó hacer el anticipo de prueba, todo lo que le perjudica a ese imputado la juez le rechazó acogió la versión de la fiscalía y de la policía donde Cristian González Llevó a Betico a hacer una declaración a la fiscalía que luego él manifestó que son falsas, que no tuvo en lugar de los hechos y bajo el criterio de esa cintila probatoria, ahora se le ha pegado a esa prisión preventiva a Miguel Hidalgo, alias Magá. Lo primero es que se declaró complejo el proceso por la pluralidad de las pruebas que hay y de los hechos. Fue a oscura. Hay una persona que falleció que fue Cristian González, nuestro colega abogado. Las declaraciones que está dando el señor Bertico, ya la había dado el 18, él mismo fue a la Fiscalía. Él mismo declaró que iba con su familia y que vio ciertamente a los imputados, a los imputados cuando iban armados y con un, con un peine pequeño de la pistola. Fue él que declaró, no fue más nadie. Luego el 21, el 21... Se toma por sorpresa a un colega abogado notario, Leandro Miese para que firme una declaración jurada donde el mismo vertigo entonces declara al revés. Las declaraciones que había dado, ¿dónde debió dar esas declaraciones? Venir a la Fiscalía entonces, que son los órganos que están especializados para obtener declaración de un testigo y declarar entonces al revés o lo que él hubiese querido hacer con su declaración. Licenciado, ¿por qué en esta etapa del proceso se está conociendo asuntos de testigo cuando solamente concierne Muy importante esa pregunta. Esta no es la etapa para que se vaya a conocer ni siquiera un testigo porque no había un derecho vulnerado, o sea, cuando hay un derecho que se le vulnera a una persona, un imputado o testigo, la juez tiene mediante la, resolu la resolución 1731 de escuchar ese testigo si ha sido maltratado, si fue golpeado, si se violentó el debido proceso, en este caso él mismo se entregó, él mismo vino y se entregó voluntariamente para que sea investigado, no se le vulneró ningún tipo de derecho fundamental para que se escuchara un testigo. En esta fase ese testigo podrá ser escuchado, claro, en otra fase, en una etapa preliminar, si se quiere escuchar ahí, que ni siquiera ahí, o en un posterior juicio de fondo. Pero en este proceso, esta etapa no es para escuchar testigos y menos para declarar mediante otro documento lo que ya él mismo había declarado. No hay ninguna forma de que pueda destruirse la acusación que pesa sobre esos imputados. ¿Cuánto? Gracias. No.